Hola amigos, bienvenidos al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos cambiar las preferencias, en este caso de los foros. Entonces para ello nos vamos nuevamente acá en preferencias y vamos a ver cómo nosotros podemos configurar el, el foro. Fíjense que hay veces en, en el cual eh, te llegan todos los resúmenes de, en, en el correo de todos los posts de los compañeros y de, en, también el, el de los profesores entonces hay veces que eso nos llena nuestra bandeja de entrada entonces uno puede definir por ejemplo que todos los días le llegue un, un resumen de, en su correo pero eh, solamente en un, en un único correo y no por cada posteo que se haga en los foros entonces para conseguir esa esa funcionalidad eh, uno puede des, definir por ejemplo si quiere eh, correo diario con mensajes completos o por temas que eh, en este caso correo diario con solo temas, a mí, normalmente me gusta más trabajar con correo diario con mensajes completos para que me llegue eh, un resumen en, en, en el en el correo en este caso, una vez que yo cambio esta opción acá simplemente le doy en guardar cambios y con esto me aseguro de que no se me llene mi bandeja de entrada Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para configurar las preferencias del foro. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.